INSECAT es una organización tulueña que desea brindar a los individuos una formación integral con carreras específicas. Además, da un valor agregado con la certificación con otros países y la transformación en el sector.